Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 3 para, por favor, poder jugar bien y que no haya ningún problema en este modo carrera que estoy streameando aquí en Twitch, como ya están viendo algunos. Y espero que no haya problemas porque la verdad me ha dado algunos al iniciar. Pero bueno, vamos, modo carrera, Matusalen Len. 13 de junio tenemos una nueva temporada, 2000... ¿Qué ponía ahí? ¿2020? ¿2022? No me he fijado en el año. Ahora me fijo. Eh, tenemos el calendario. 2022, sí, eh, 13 de junio de 2022, bueno, tenemos el calendario, nuevo calendario, y tenemos que quedar entre los tres primeros, o incluso entre los dos primeros, la verdad, a ver, mi objetivo va a ser quedar primero o segundo, eso eh, está así, así que vamos a comenzar con Dubai, vamos a ver el área del jugador, esto está grabando todo bien, así que guay todo, y, y vamos a ello, vamos a ello, sí señor, evolución del jugador, pues eh, vamos a verlo, vamos a recordarlo un poquito. Estamos aquí ya con 80 puntos de experiencia para subir el tema del drive, revés y todo eso. El servicio lo podemos seguir subiendo un poquito. Tenemos 10 puntos de experiencia, así que poco a poco. Y la velocidad, bueno, pues ahí está. No le voy a subir yo mucho más la velocidad, creo. ¿eh? Son 30 puntos y aquí son 15. 15. Eh, la resistencia como que no me apetece La velocidad igual a lo mejor quizás Pero no creo tampoco Y el tema de la potencia, el revés y el drive sí que me gustaría Y el servicio un poco también En cuanto al resto y golea va a ser que no Así que una vez dicho esto Vamos a comenzar con nuestro primer partido Que va a ser en Dubai Y esta vez Bueno, ¿jugamos en Dubai o jugamos aquí en fácil en... En, en Laysure, que, que no hemos visto nunca este torneo, tío. Vale, vamos a jugar Leysure, luego vamos a jugar Río, Dallas, y los demás en, en difícil, ¿vale? Vamos a darle un poco de ventaja, me la juego. Vamos a darle un poquito de ventaja a los demás que de momento, por cierto, bueno, ahora no puedo verlo, ¿no? no puedo ver el ranking, pero lo mostré en el capítulo anterior, así que vamos a ello, tengo ganas, info del torneo, ya lo sabemos, ganado 40 puntos, tenemos que ganar, vamos a jugar, eh, Kazik, jugamos, estamos en el cuadro primero, nos tiene que tocar uno muy fácil, y el segundo también más o menos fácil, ¿no? Así que guay. El complicado va a ser este, el Saijin, que creo que ya hemos jugado alguna vez contra él. Creo que sí, creo que era saque Red, puede ser, no lo sé con seguridad. Pero bueno, ahí estamos. Ojo, pista uh, más o menos de entrenamiento en Grecia. Y, y bueno, está guay, ¿no? Si no se queda bugueado y tal, eh, sería genial, la verdad. Así que nada... Parece que no se va a quedar bugueado. Tenemos unos molinos un tanto extraños, ¿no? Sobre todo el de la izquierda. Y aquí estamos. Vale, voy a probar el saque potente. Bueno, me ha salido. Y ahí estamos con un buen revés. Genial, sí, señor. Uh -huh. Vale, pues me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, un saque un poquito más débil. Vale, sí. Bueno, bueno, bueno, bueno. Se ve bien. Todo bien, todo perfecto. Yo que me alegro, vamos a jugar un poquito angulado Y apretamos Ahí no llegas, ahí no llegas Ey, tenemos jueces de línea O recoge pelota, jueces de línea Ojo, qué nivel aquí el... en... en Grecia, ¿no? Ese revés Bastante bien, sí señor Tenemos también ahí como Detalles Bueno, es que los detalles de la pista Ojo, fuera, menos mal Porque le iba a dar La verdad tenemos detalle de la pista, como por ejemplo gente mirando, ¿no? Gente curiosa ahí mirando el, el entrenamiento. Me cago en panini, vaya saco, ¿tú? También tenemos ahí los banquillos con agua, toallas... Eh, no sé si hay también... Uy... No sé si también hay una especie de libreta. Una mochila por ahí también. Una silla para el juez de... <ríe> el juez de la red. Buen resto, sí señor. Vamos a jugar el paralelo. Otro más. Ahí está más potente. Pero lo ha pillado bien, vamos a ir con el paralelo Muy buena Vale, y a ver si ahora podemos abrir Perfecto Bueno, está jugando bien, ¿eh? El colegui Vale A ver si podemos hacer una compotencia. Bueno, ya se ha cansado el otro Y bueno, tenemos también cositas como para cubrir Uy, para cubrir la pista, ¿no? Tenemos también mucha arena como en, en los laterales y tal. Buena. Vamos, corre. Vale, no ha he hecho falta. A lo mejor me quería pillar el contrapié. Perfecto. Esa es muy buena. Hay un poquito más de potencia. Y me hubiese gustado invertirme de derecha. Bueno, ya sabes que en este juego uno no se puede invertir. Por desgracia, algo, un buen añadido del top spin 4. Buena, buen resto. Buenísima. Va, aguantamos, aguantamos, y perfecto, ya lo tenemos, vale, poco a poco. Ahí, el ángulo, ahí, un poquito tarde quizás, un poquito tarde, pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Vale, la primera que entre siempre, el resto, que bueno, no tenemos mucha puntuación ahí, así que, creía que no la pillaba, ¿eh? Creía que el paralelo ese no lo pillaba Y por eso digo que el revés también hay que mejorarlo tú Porque muchas van al revés Vale, ahí potente y perfecto Le hemos pillado ahí el contrapié Que estaba volviendo al centro Cuidado que se abre Se abre, se abre Pero bueno, jugamos a su revés Dos manos contra uno Seguimos insistiendo ahí al revés Y ahora le angulamos un montón Míralo que bien Perfecto ¿Vale? Seguimos insistiendo. ¡Ay! ¡Qué pena! Se me quedó. Se me quedó. Y teníamos la ventajita. Uf, ese saque iba bien, ¿eh? Ese saque iba bastante, bastante bien. Bueno, doble falta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Vale? Buenísima. Perfecto. Vamos. Bien, que corra, que corra un poco Hacerle un cortadito, ahí está Uff, me tenía que haber colocado un poquito mejor Ahí sí que estamos muy bien colocados, la pilla, pero esta, uh, esa también la va a pillar porque no lo hemos hecho muy bien Esta ya mejor, en cuanto te despistas un poco la lías, tío, es increíble ¡Buah! qué buena, qué buena de ambos, eh ¡Qué buena de ambos! ¿Buena? Buenísima, va. Bien. Aguantando. Aquí ya aguanta, amigo. Intentamos pillar el contrapié. Más o menos lo hemos pillado. Genial. Vamos a ver si podemos... ...jugar un poquito más abierto. Otra vez buscando el contrapié, que no nos ha salido. Un cortado hacia el fondo. Se laguea un poquito, pero no pasa nada. Todo bien. Todo correcto, insistimos y ahora sí, abrimos de nuevo. Buena, está durando, ¿eh? El intercambio este está durando, el que falle es el que más se va a cansar. Uy, uy, uy, uy, uy. Hemos aguantado, increíble. Uf, ha costado, pero lo hemos aguantado, sí, señor. Vale, vamos a ver nuestro saque ahora para ganar el partido. Buena Buenísima esa también Joder, me he comido la bola ahí un poquito Y además se me ha resbalado El joystick Bueno, y la falla esa Pobrecillo Vale, saca abierto Y para adentro, vámonos Uff Me está gustando tirar paralelos pero bueno, también cruzamos, ¿no? La bola. Y ahora si hay que meter un paralelo, se mete. Sí, señor. Muy bien. A ver si podemos hacer un saque todavía más... ...bueno. Más bueno. ¿Se me ha olvidado sacar o qué? Se me ha olvidado sacar, gente. Se me ha olvidado sacar. Me cago en todo lo cagable. Ahí está, vale. Ahí creo que lo habíamos hecho bien, pero bueno. No me la voy a jugar este segundo servicio... Vale, cuidadito. Venga, vamos. Tú puedes. Buenísima esa. Buenísima. Perfecto. Sí, señor. Vamos ahora con el saque. Vamos a ello. Bueno. Bueno. Apunta un poquito a la derecha. La verdad es que se va bastante. En fin, llevo unos días sin jugar. Pero de todas formas, lleve mucho, ¿no? Es que el saque, sobre todo apuntar, es como muy complicado, ¿no? Vale, una dejada. Bah, no ha salido, qué lástima. Vamos con el saque abierto. Buena. Buenísima. Bien, bien, bien, bien. Pues ahí lo tenemos, tenemos la victoria. Creo que no habíamos jugado nunca contra este, que tiene un aire a ¿no? Bueno, en algún momento. Pero bueno, ahí está. Hemos ganado el primer partido. Toca todavía dos más, ¿no? Hemos avanzado de cuartos a semifinales. Ahí vemos las estadísticas, así que perfecto. Más 40 puntitos. Tenemos un total de 50 por los 10 puntos que teníamos previos. Y jugamos contra Saejin. No, Saejin ha ganado al, al otro, ¿no? Normal porque, a ver, es mejor. Emparejamiento nos toca contra Floquet, que es este. Es el francés. Contra este ya hemos jugado. Me suena haber jugado con algún francés, pero no sé si era este, la verdad. No tenemos ni siquiera punto suficiente. Todavía, pero bueno, vamos a subir el servicio entonces. Y solo puedo uno, porque son 30. Así que vamos a subir el a subir el, el, el servicio. ¿Quiero guardar los cambios? Sí. Y vamos a ello. Súper importante ganar esto también, ¿eh? Súper importante. Vamos a ello. La, la verdad es que el molino está un poco extraño, ¿eh? Las cosas como son. El molino, un tanto extraño está. Pero bueno, vamos a ello. Contra el flocate Buena. Venga, a ver si podemos hacer algo rápido, tío. Buenísima esa, no llega. Perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien. A ver el saque. Buena. Y aquí lo mismo de siempre. Uff. Buenísima. Vamos. Bien, aquí el saque ya lo tenemos más o menos dominado. Vamos a intentar buscar ahora un ace. Un a la T, obviamente me refería. Vamos a subir. Venga, para tu casa, amigo. También hay que subir, gente. También hay que practicarlo. Y, sobre todo, el saque cruzado cortado es el que me va a dar muchas alegrías. Ahí está. Y ahí está, la potencia máxima. La potencia. Perfecto, pues el primero ganado. Además, hemos tenido la suerte de sacar primero. Con lo cual, pues, en cuanto rompamos, sacamos nosotros y ya está ella. Ya, y GG, y, y, ¿no? Y, y, y Vale, bueno. A ver, está un poquito más profunda. Otra paralela. Otra más. que hace? Que se va para arriba. Ojo, aquí lo tenemos. Todavía no. Insistimos en el lado del drive. Para cambiar luego. Pero bueno. A ver ese cortadito. Bueno, ahí se me ha ido un poquito, ¿eh? Ahí se me ha ido un poquito. Levantamos las manos, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos intentar. Ojo, caprieta. Se ha cortado raro. Vale, muy bien. Le da como puede. Subimos. Y qué lástima. Me ha faltado un poquito más de colocación. Bueno, de, de tiempo, ¿no? Para darle. Pero bueno, está bien, está bien, lo tenemos, mira, está reventado y nosotros con el marcapaso que lo hemos chetado, le hemos puesto de todo, ¿sabes? Le hemos cambiado la pasta térmica, le hemos puesto refrigeración líquida de, de primera mano, o sea, bueno, bueno, bueno, una válvula increíble, o sea, estamos ya a tope. ¡Ojo en el...! ¡Ah, tío, me la he jugado! Digo, a ver si puedo hacer un resto para el ganador de estos de locos. Pero al final, pues no, no ha sido el caso. ¿Vale? La paramos. Vámonos. Nos echamos un poquito para atrás. Y ahora con un poquito más de energía buscamos el paralelo. Otra vez. Y ahora abrimos. Perfecto. Muy bien. Se va, se va notando a nuestro abuelete bastante bien. Abuelete porque tiene 58 años, tú. 58 años que le han ido mal las finanzas y ha tenido que volver al tenis. ¿A dónde ibas tú, camaleón? ¿A dónde ibas? ¿Eh? Que se iba para la red. Pues no, no te vas. No te vas. Vale, ahí al revés, que tiene menos fuerza, le da cortado. Entra, bien. Vale, ha jugado paralelo. Nosotros también. Todo el rato paralelo de momento. Hasta que no quiero. Vale, cuidado aquí. No sube, bien. Me ha acojonado un poquito. Buena, angulamos. Y mierda, el joystick, tú. Lo habíamos movido bastante bien. Me cago en panini, tío. Ahora tengo que ganar dos puntos más por la cara. Muy buen ángulo. Y muy buen paralelo, sí señor. Nos avanzamos un poquito, nos metemos en pista. Y si hubiese hecho falta terminar y definir ahí en la red... Madre mía, qué pectorales tiene el colega este, ¿no? Pues lo hubiésemos hecho. ¡No, tío! Se me ha lagueado un poco, ¿eh? No es por poner excusa pero un poco sí que se me ha lagueado justo en el, en el servicio. Pero bueno, no pasa nada. ¿Lo ves? Aquí otra vez. Pero bueno, esta vez no la he tirado fuera, menos mal. ¡Ojo el ángulo! Buenísima, bien, bien, bien. Se está lagueando un poquito. Problemas en el paraíso. Bueno, tenemos la, la ventaja de nuevo. Buena Vale, bien angulado ahí Y ojo que lo tenemos Vamos Venga, un poquito más A ver si podemos abrir un poquito Vale, la dejada ha salido, gente Y para tu casa Vámonos Sí señor, tenemos el 2 Me siento seguro, así que vamos a ello Uy, ¿eh? uy, Uy, uy, la dirección estaba bien La profundidad quizás no tanto Pero bueno, aseguramos con el segundo uy. Y estupendo Seguimos con el cortadito Ahí a lo miserable Bueno, que me como la bola, gente Por la profundidad, como ya sabéis Tampoco me voy a quejar hoy mucho, ¿no? Ya me he quejado suficiente de la profundidad Que es algo que me cuesta ver En prácticamente todos los juegos de tenis, realmente a no ser que ponga algún indicador. ¿Vale? Pues, ah, me, muy mal. Muy mal, muy mal. Me... El golpe lo he realizado muy tarde. ¿Vale? También muy mal el golpe ese. El saque, me refiero. Vamos a ello otra vez. Venga, va, va, va. va. Paciencia, paciencia. Creía que iba a subir, ¿eh? Muy bien, se ha visto clara que esa iba fuera. ¡No! Bueno, se me ha ido el saque al final Buena esa La va a pillar el mamoncín Pero mira qué ángulo le doy Que la envío fuera de la pista A ver quién va por esa bola Yo no, yo no voy ¿eh? Buena y bueno, perfecto Pues ahí lo tenemos Sacamos el puño Y notamos la manita Sí, señor El nota es que Joder, vaya cuerpote que tiene, ¿no? Ahí está Lo celebramos Y aquí estamos de nuevo Sí, señor Vamos a ello Genial Por cierto Vaya fail Vamos y, y vamos a continuar. 100 puntos de experiencia. Antes fueron 40. Ahora son más del doble. Me gusta. Tenemos para un punto de habilidad realmente. O sea, es increíble. Ya. Vamos a darle al área de jugador. Vamos a verlo. Y vamos a terminar de mejorar el servicio, creo yo. no Mira, ahora ya podemos mejorarlo, pues esos tres puntitos, tenemos 120, nos quedamos con 30, 30 justo ¿para qué? para mejorar este un puntito, mejorar este 2 quizás, la resistencia ahí a tope, pero no es algo que me interese como ya he dicho así que no, nope. y el resto quizás más adelante sí que vaya siendo falta, no pero bueno de momento voy a guardarlo así tal cual, vamos a ahorrar esos 30 puntos para jugar contra Sae que ya hemos jugado contra él, creo. De ahí, eh, resto, 60, potencia, volea, 65 de volea. Hmm, a lo mejor sí saque Reden, la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno. Vamos a ello, un set, tres juegos por set. Y vamos a tope, vamos a tope. Húmeda 70%, bueno, no me interesa. Clasificación Top Spin, quinto. Recon en la carrera, 2-0 en cuanto a victorias y derrotas. Así que de esta carrera, de este año, por supuesto No cuenta las anteriores, por desgracia Pero bueno, ha perdido algún juego Yo de momento no me he dejado ninguno Y espero que siga siendo así Buena esa Subimos, aunque... guau Globo ¡Buah! Buenísima, ¿eh, gente? Buenísima, sí señor, que aprenda Que espabile un poco Que espabile un poco Buen saque ahí lo tienes, esto lo tenemos que hacer aunque sea muy feo y sea siempre repetitivo eso, lo tenemos que hacer siempre así, y si lo podemos hacer del otro lado igual vamos a, a intentarlo por supuesto, ¿a dónde iba? ¿A que se metía en pista el colega, todo, todo flipado chaval, tenemos ahí una máquina de lanzabolas ahí en la izquierda, no sé si habéis fijado a ver si le puedo pillar el contrapié, no se lo puedo pillar, por chulo, a ver ese ángulo me he temido que subía joder, y me quedo medio mirándolo porque parece que sube, pero no Da como ahí, tío, me raya, me raya un poco, pero bueno, lo hemos ganado fácil, fácil, fácil y... Y bien. Eh, no sé ni cómo le he dado a esa. Claro, tenía que haber angulado, es que buscar el paralelo, ¿por qué? Por el revés, tío. De todas formas, el paralelo no había sido un buen paralelo. Vamos a ver si sube, sube el colega, corre, corre, corre, corre, corre. Yo sí que tengo que correr más. Necesito los míticos eh, patines, tío. Necesito los míticos patines ¿Vale? Buscamos el paralelo un poco para que le cueste Ostras, chaval, Qué profundo, ¿lo veis? No lo había visto tan profunda la bola Pero bueno, no pasa nada Vamos a ello, vamos a buscar un poquito el paralelo Y otra, joder, qué mierda ha sido eso ¿Vale? El globo hacia su revés, que es más complicado Pero, pero se nos ha complicado nosotros realmente Así que bueno, tenemos que ganar nuestro saque sí o sí Porque... En el suyo estamos teniendo problemas. Al final sí que ha sido saque red. Buena esa. Muy buen paralelo. Vamos a intentar angular ahora. Perfecto. Que corra, que corra, que corra. Y a ver si está cansa. Madre mía, chaval. Y a ver si se cansa. Va a llegar el mamón. Ahí está. Perfecto. Ahí esa ya no llegas. Crack. Vamos a ver cómo estamos ahora de ritmo cardíaco. Y nosotros estamos bastante bien y él ya está un poco alterado, pero bueno, tiene mucha, mucha resistencia el colega. ¡Ay, qué mal golpe, gente! He perdido ahí toda la ventajita, por desgracia. Seguimos insistiendo ahí y le hemos pillado el contrapié. Es simplemente cuestión de insistir un poco porque estaba más o menos claro que, que se iba a meter un poquito en pista y eso para él creo que no está muy bien, ¿eh? Para él no creo que esté muy bien Buen saque Ahí está, ahora mucho mejor que antes Y tenemos ya consolidado el segundo saque Sí, señor Lo tenemos consolidado ¡Eh, ¡Eh, Que me ha pillado un poquito Profundo, ahí está, perfecto Me había pillado un poquito mirando el chat <risa> Vale, vamos a ello Buena y buenísima. Vaya angulaco, ¿no? Vaya angulaco. Vamos. Y además, creo que se ve bastante bien. Bueno, falta. Falta. Sigue faltando. Venga, otra faltita más. Estaría bien. Pocas doble faltas se suelen ver, pero... Hoy ya se ha visto una... Bueno, se le fue la olla al colega y además he llegado. Punto de campeonato. Tenemos tres bolitas. Sí, señor. Vamos a ver si podemos meter un resto ganador... Eh, hacia su revés no hemos podido vamos a angular ahí al máximo demasiado hemos angulado tenemos dos oportunidades todavía así que vamos a ver si podemos aprovecharlas bueno buen saque abriendo corremos y qué lástima que la haya tirado fuera porque me... Uy, cuidado que te caes ¿eh? que no estamos para caídas tontas que lo que es un ejince para uno para ti es <risa> es una rotura directamente ¿no? Pero bueno, ganamos el campeonato de aquí de Grecia, Grecia, Grecia, Grecia, así que perfecto, muy bien, pues lo tenemos ahí, guay, ¿cuántos puntos ganamos? Antes hemos ganado 40, luego 100 y ahora ganamos 140, sí señor, vámonos. Eh, técnicamente no es tanto como debería, ¿no? Porque una final debería ser más importante que la semifinal. Y si bien en, las, en el cuarto de final he ganado 40 puntos, luego he ganado más 60, que son, 100, eh, que son 100 en total, luego he ganado otro más 40. O sea, es como me dan menos puntos, ¿no? No sé si me explico, pero bueno. El caso es que enhorabuena, ha ganado el torneo, eh, estupendo, y vamos a salirle. ¿eh? Área del jugador primero, que me gusta más. Tenemos 170 puntos, pero esto se acaba en nada, en dos, en dos, en dos. Vale, vamos a darle al, al drive, creo yo, porque la potencia realmente mejora la potencia de tus golpes y ya está, ¿no? A secas. Y el drive lo bueno que tiene es que mejora la precisión, la potencia y la seguridad de los drives. Así que eh, vamos a hacer eso, vamos a darle dos puntacos aquí. Y de momento, de momento, momento, ya está. ¿Quiere guardar los cambios? Sí, me han sobrado 10 puntillos. Bueno, ya se, ya se verá lo que hago con ellos. Punto de temporada, 95 puntos en temporada y clasificación, tercero. Premio, 434. Vale, objetivo ahora. Nivel, nivel muy nivel difícil, ¿no? Eh, resultado, o oh, ha ganado Jeff Blatt, no sé qué, vamos a ver los puntos de temporada porque el Hatzfeld este y el Norieja ojo, cuidado, estos dos son mis ah, mis rivales más cercanos uno ha quedado semifinalista que es el Norieja, pringao y otro es el Hatzfeld este que ha quedado pues finalista no o sea, que ha quedado finalista, no, perdón que ha, que ha ganado el torneo Así que el Hadfel, este, a ver si puede perder en primera ronda. Estaría bien que en algún momento perdiera en alguna ronda, la verdad. Nosotros vamos tercero y de momento, pues ahí vamos. Vamos a jugar en el Río y vamos a darle eh, 100.000 de tal. Y el ganador, pues se lleva 75 puntos de temporada, que es bastante más. Lo que pasa que también es verdad que es un torneo más complicado. Jugamos contra Ericsson. Eh, ya no jugamos contra Norrieja y demás, porque como somos número, de hecho somos nosotros el número uno, ojo cuidado que se han bajado del torneo los dos colegas, eso nos viene muy bien, en parte está el con con lo cual, como mínimo, tenemos que quedar semifinalista Pero lo suyo sería ganar la final y así nos pondríamos primero casi seguro. Por no decir seguro, la verdad. Estoy bastante seguro, si no segundo, pero por muy poquito. Venga, vamos a ello. Eh, jugamos en tierra batida así que vamos a darle. Y vámonos que nos vamos. General, bueno, general de momento 50-49, o sea que bastante bien. Y este torneo se me crasheaba jugándolo en normal, en exhibición además tenía ganas de verlo porque coño Chile, se estaba como en una especie de playa y tal y como que molaba el sitio pero bueno jugamos contra el finlandés canoso además, de qué año era, ¿no? me he fijado a ver, me voy a fijar ahora del 87 bueno, también tiene buena edad y tenemos ahí unos vestuarios al fondo, no, o sea, man, no se sé, mola. Buen saque, buena potencia, la verdad. Muy bien. Me queda en el centro para intentar pillar. Ay, ¡Qué lástima! Quería ponerme, invertirme de derecha, pero como veis todos los golpes van al revés. Me cago en Panini, que quiero el drive. Joder, no, no hay manera. No hay manera, tú. Vale, esa bola un poquito más lenta. Vale, eh, ¿qué hacía el colega? ¿Se estaba intentando recuperar pista o algo? Bueno, ahí ya se le va un poquito la olla. Eh, esto como que tiene pinta de que esto antes era una piscina. Gente, llámame loco, pero esto tiene la, la típica piscina indoor, ¿sabes? ¡Uh! Hablando de indoor, a punto me revienta esa bola, ¿eh? Un cortadito, relantizamos el juego. Y toma ángulo. Creía que iba a subir. Y porque no ha subido del todo, si no... Le hacía un passing Que vamos, lo flipaba Buenísima esa, derecha Y vamos con la última, ¿no? La última no va a ser Le ha entrado, quería que se le quedaba Angulito, ahí está Ahora sí Ay, Cuesta, ¿eh? Cuesta Bueno, vamos a ello Vamos a sacar Liftadete esta vez Lo he sacado muy bien Y creo que he hecho el ataque fuerte, tío El golpe fuerte, gente me he equivocado, pero bueno. No he sacado cortado esta vez. Mierda. La profundidad. Una de las cosas que me gusta de esta pista, por ejemplo, es el techo. dirá Pablo, pero si no estás viendo el techo ya. Pero estoy viendo la luz y la sombra que dan, ¿no? Eh, bueno, se me fue la olla, ¿no? A él. Y es que fijaos que tendrá algo, unos ventanales así circulares bueno, menos mal, que no le he dado, eh, y queda chulo, tío, queda chulo, queda bastante chulo, la verdad, Uf, buena, buena, buena, buena paradita, buena paradita, amigo, este va a subir, no va a subir, no, pare, no parece que suba, vaya derecha potente que hemos hecho ahí, otra más, y la definición no ha salido del todo bien, no estaba bien colocado, como que le he dado un poquito tarde a la bola. Pero aquí le estamos dando bastante bien. Y esa bola no entra. Molaría que diera en la red y entrara, ¿no? En algún momento. Pocas veces ha pasado eso. No sé si en el primer capítulo pasó. Pero bueno, de momento nos invertimos de revés. Nos sentimos más seguros. No sé, de momento un cortadito y bueno, se le va la olla. Vamos a apretar ahora intentando eh, buscar ahí el drive ganador abierto. Pero bueno, me gustaría angular mucho más, tío. En plan... Estilo top spin o algo. Top spin 4 me refiero. A eso no llego. A eso no llego. Bueno, está bien. De momento 15-30. Tenemos la ventajita. Dos puntitos más. Y lo tendríamos. Así que otra vez nos invertimos. Si antes ha salido bien, ¿por qué no ahora? Vale, la pillamos como podemos. Nos intenta buscar el contrapié. Buscamos ahí. Y el globo... El globo no ha salido bien, tío. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, he apuntado muy a la derecha, quizás. Quizás debería haberlo hecho más centrado, pero bueno, buscando, ojo, el saque abierto para pillar toda la pista y, bueno, reventarme, ¿no? Pues de ese 15-30 se ha puesto en un 40-30, se abre un poco. Creía que iba a sacar abierto, pero ha sido todo un estratagema para sacar a la T y pillarme un poquito de sorpresa, ¿no? Más, Fatal. Bueno, no pasa nada, intentamos romper en el siguiente Y sin más Venga Mientras tanto, tenemos que conservar siempre Nuestro servicio, ¿vale? Ahí está, subimos Bueno, no hace ni falta Con esa buena derecha Vamos a seguir sacando plano De momento Uf, me como la bola ahí, tío Buen ángulo, buenísima Se va ahí a darse una ducha, ¿no? Se va a ahí a darse una duchita Vale Buen saque también Buen saque pero insuficiente Creo yo Oh, qué mal Muy tarde creo, pero bueno, no pasa nada Tenemos que probar también la volea Aunque somos muy malos en volea eh, En cuanto a estadísticas y tal Buena derecha esa Ahí está Muy buena Ese cortadito angulado Muy, muy bueno Sí, señor. Ahí ha habido... Ahí ha habido clase, gente. Ahí ha habido reminiscencia del pasado, ¿no? Ya sabéis que nuestro compadre era antes un tenista. Uf, qué buena el otro, ¿eh? La que ha pillado. Con lo bien que lo habíamos hecho. Buena. Y profunda. Sí, señor. Buen paralelo de revés a una mano... Y este tiene la camiseta rota, parece, ¿no? Y como que tiene un ca una camiseta larga. Y luego encima tiene como una camiseta... ¡Ah, fíjate! ¡Qué rara! Es que su parte derecha... No sé si es que es así o es que está rota directamente. Pero bueno. Vamos a ver el revés. Mira qué revesazo. ¡Bum! ¡Madre mía! No llegas, crack. ¡Qué horrible, ¿no? La prenda. O sea, me... me un poco loco. Un poco loco, ¿eh? Me tiene... Esa prendita. ¿Vale? Buena. Buenísima. Y buenísima. Apretando, ¿eh? Apretando. Sí, señor. Pillando bien el timing. Pillándolo bastante bien. Bueno, ese saque iba un poquito más fuerte. Pero guay. Uf, vamos a ello. Buscamos su revés. Lo vamos a seguir buscando y además abrimos un poquito la pista. Y se pone nerviosete. Pues nada, 30. No lo voy a decir muy fuerte, que antes me metió tres puntos así. Como el que no quería la cosa. He intentado hacer la técnica de abrirme otra vez, pero no le ha salido muy bien, la verdad. A ver ese paralelo. Ojo, qué leche que le he pegado. Otro ahí de revés. Aguantando el colega como puede. Se la doy fácil, pero bueno, le tiro ese paralelo. Y vamos ahora... A ver si podemos definir ya de una maldita vez que estoy golpeando bastante mal. Corre, corre, corre, corre. No vas a llegar. Eh, lo teníamos para definir dos o tres veces, pero es que en cuanto se te ti un poquito la olla, en este caso a mí, pues complicado. Me cago en todo. Un ace no, por favor. Un ace no. Bueno, dos puntitos tú, dos puntitos yo. No pasa nada. Venga, vamos a ello. Uf, corre. Llegaremos. Mierda, mierda, tío, me está cabreando Me está cabreando porque lo tenía ya ganado Me cago en Panini Qué mamón Corre, corre Vale, como podemos Se ralentiza Vale, como podemos Buenísima ese ángulo Ah, tío, de verdad se está ralentizando el juego Me cago en Panini, tío porque ahí lo teníamos Qué lástima, pues... Bueno, bueno, bueno, bueno, no sé ni qué he hecho Ojo, cuidado que se está espabilando el colega No le ha gustado lo que le he dicho de su camiseta fea Y no sé por qué ahí no ha golpeado el muñeco eh, Me estoy poniendo nervioso Buenísima Bien, bien, bien, esto es lo que necesita Algún ganador de vez en cuando Que si no... El pánico acecha Uy, uy, uy, que le doy al de la boina Vamos a ello Ahí el cuerpo hemos sacado. Vale, bien. Y ahí lo tenemos. Y bueno, esa le llega a entrar y le tiro la raqueta, ¿eh? Le tiro la raqueta. Bueno, igual tampoco, ¿no? Buena esa. Joder, con la profundidad. No pasa nada. Mentalidad positiva. Ojo, lo hemos pillado ahí bastante bien. Buena. La sube como puede. Pero bueno, definimos con ese buen revés. Que nos caracteriza. O eso espero. Ahí lo tenemos otra vez. Perfecto. Espectacular. Y ahora vamos a romperle de una maldita vez. Él se abre. Y yo también. Me ha intentado engañar. ¿eh? La 13-14 de nuevo. ¿Hay potencia? Bueno, qué potencia, amigos. Qué potencia. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Vamos... Ahí está, buena potencia ahí. Buena también ahí, vamos. Y poquito a poco. Poquito a poco sube el colega. ¿Qué hace? Ah. Vale, vale, vale. No te rayes, Pablo, no te rayes. Que se, se está yendo el partido. Bueno, el partido no, el punto. Tampoco te flipes con el partido. Vale, esto lo tiene ganado él, pero... Nosotros llegamos... Qué lástima, tío. Nos está haciendo correr, ¿eh? Pero nosotros aguantamos bastante bien. Vamos. Buena. Necesitamos más potencia. Ahí está. Perfecto. Uf. Voy a decirlo un poquito más bajito. 15-40. ¿Vale? Va 15-40. Sh, Cuidado. Como lo digo, muy alto. Se mosquea. He dicho 15.30, 15, no 15.40. Pero bueno, eh, llámame futurista. ¿Qué hace? Le estaba dando. Bueno, no sé. Eh, ¿Algún micro fallo? No pasa nada. Buena, muy buena. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Buenísima también. Buenísimo. Vamos. Bien. Buah, chaval, vaya al revés que hemos hecho ahí, eh. Vaya revés y parecía otra vez que me iba a volver a igualar. Me cago en panini, tío. Pero bien, el segundo partido ganado. Ahí lo celebramos. Uh, uh, uh, uh, uh. Venga. Me pone en directo excelente. O sea que eso. Guay. Que me ponga excelente en conexión y tal. Bastante bien. Eh, os recomiendo eh, que os bueno, os suscribáis, no, pero que me sigáis por. Eh, os suscribáis también, estaría bien Pero sobre todo que me sigáis por Twitch Ya que les quiero dar bastante cañita eh, De momento estoy probando este modo carrera Porque, a ver, yo lo subiría en YouTube Porque YouTube va bastante bien Además he metido ahora encuestas y tal Y eso me mola Jugamos contra MLAA pero os recomiendo también que, que nada que me sigáis por Twitch, que es gratis, lo tenéis abajo en la descripción. Vamos a darle aquí unos puntitos y creo que es guay porque así estaríamos en directo y podéis comentar y demás y todo eso en directo. ¿no? Así que yo qué sé, yo creo que mola. 70 puntos solo, 70 puntos solo. ¿Ha sido este el primer partido? Igual ha sido este el primer partido y lo estoy yo flipando, emparejamiento. Sí, sí, sí, sí, estamos en semifinales. No sé por qué, ha sido tan largo que han sido como dos partidos. Bueno, vamos a jugar contra laja de la India, creo o no. Es que lo, la lo que tiene en el centro me raya, no es de la India, ¿no? O sea, yo diría que sí, pero al tener la cosa esa que tiene en el centro, pues un poco extraña. Y muchísimas gracias a quien me haya seguido y... No sé muy bien, porque yo en esto soy bastante... Muchísimas gracias a Pablo Arderiu, que me acaba de seguir. Vale, perfecto. Eh, una cosa, espérate, voy a ponerlo. Voy a ponerlo, claro, por eso no lo he visto. Vamos. Así que nada, muchas gracias por seguirme, Pablo. Eh, tocayo, por cierto. Y bueno, vamos a reventar a, a este. No me he fijado al final si era indio o no, tío. Tengo curiosidad por la bandera, porque es la típica, que es india, pero... No sé, lo del centro como que me raya un poco Tampoco es que domine yo las banderitas Bueno, le damos como podemos, llega a todo ¿Quién es este tío? Corre mucho Nosotros también llegamos Venga Mentalidad Y sin distracción Uf Buen paralelo Y joder, ahí apretado el colega, eh Mike Tyson ¿Alguien ha dicho que es Mike Tyson? <risa> Mike Tyson, espero que no, eh Vaya revés que ha metido, chaval. Potoma paralelo. ¡Wow, oh, chaval, cómo se me ha ido, cómo se me ha ido, me cago en panini lo que se me ha ido. Eh, estamos sufriendo, estamos sufriendo muchísimo y esa no sé, pero le he dado muy raro. No sé si ponérsela al revés porque me entra un poquito de miedo. Angulamos ahí. Un poquito más de ángulo. Se defiende el paralelo Y llega todo, ¿eh? Llega todo bastante bien, se me ralentiza un poquito el juego A ver si no me ocasiona ningún problema Así a priori ¡Uf! ¿Vale? Venga, vuelve Vamos, bien Madre Vale, saque abierto, ¿no? Súper abierto ¡Vamos, Ace! Hey. Directo, ¿eh? Directito Vamos. Sí, señor. Cerramos el puño. Y bastante bien. Venga, apretamos. El revés hay que mejorarlo. Bueno, visto lo visto. Es que madre mía, además tiene aspecto de indio, ¿eh? Tiene aspecto de indio, eso me mola. Bueno, otro sacaso. Esta vez plano, no cortado. Si hubiese sido cortado, quién sabe. Pero igual, igual hubiese sido otro Ace, ¿eh? Estamos mejorando el... Claro, hemos mejorado un poquito la, la, las estadísticas del servicio. Igual se notan, ¿eh? Vale, apunto, me pilla ahí. Vale, revés contra revés. No he mirado sus estadísticas. Sabola me la ha dejado un poquito atrás. Esta también otro poquito atrás. Intenta jugar el contrapié. No le va a servir. Se lo vamos a intentar hacer nosotros. Vale, a ver esa derecha. No parece que sea muy peligroso con esa derecha. Vale, la ha fallado y menos mal, ¿eh? Se nos complicaba quizás. Bueno, tenemos el nada 15. Poquito a poco. De momento no está cansado para nada. Tendrá mucho aguante. Esa la hemos pillado. Va, vete para atrás. Vamos. Sigue. Bueno, ahí apretado, ¿eh? Ahí ha apretado un poquito y ahí ya sí que nos llegamos. ¿Dónde estarán mis patines? Venga. Además aprieta, aprieta más de revés, ¿eh? Tendrá estadísticamente mejor el revés que la derecha. Probable, ¿no? Probable Puede serlo yo, yo se la sigo tirando al revés porque soy imbécil Bueno, de momento 40-15 Va a ser complicado remontar esto Pero bueno, vamos a tirársela a la derecha Puf. Ahí no ha salido donde golpear, ¿eh? Es que a veces en el tenis también es muy bueno Buah, chaval, qué pena en el tenis nos lamentamos ahí. También es bueno tirarla algunas veces al cuerpo. O sea, al cuerpo me refiero al centro, ¿no? A ver si podemos apretar. Aunque se la tiramos al, al revés. Apretamos y ya está. Vale, corre, corre, corre, corre. El ángulito y la tira afuera. Se lamenta. Vamos a buscar el ángulo con el saque cortado. Y apretamos ahí. Siempre lo mismo. Potencia. Va a llegar. Y ahora... Un poquito más de suavidad, pero no tanta. Vamos a ver esta. Se la queda esto un poquito. Vamos. Buena. Hemos pillado un poquito de contrapié, ¿eh? Se ha acelerado ahí. Conmigo iba diciendo. Es muy Está medio cansado, ¿eh? Está medio cansadete. Buena. Qué arda Bueno, bueno, bueno, bueno. Vaya golpe de mierda que he hecho, tío. Vaya golpe de mierda que he hecho tú. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso, la verdad. Uf, menos mal. Pensaba que se me quedaba en la red. Buena. A ver si tenemos... Joder, qué buena. Pues a ver si tenemos alguna oportunidad. Como decía, eh, es interesante algunas veces tirarla fuerte al medio. Porque le pilla de sorpresa y se tiene... Claro, se tiene que decantarse y darle de revés de, o de derecha, ¿no? Y eso algunas veces... yo, oh, tío, es que aprieta el campeón este. Que flipa, ¿no? Nos vamos a... Mmm, vamos a buscar un poquito más el ángulo todavía. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Si consigo hacer eso siempre... De hecho, voy a intentarlo hacer aquí también. Mierda. Se me lagueado un poquito el saque, pero bueno... Nos conserva el lado. Buena, vamos. Me da miedo ya no solo de revés, ¿eh? también de derecha. Aún así sigo diciendo que parece que el revés suyo es más bueno que la derecha. Bien. Eh, es hablar para que el juego me diga lo contrario, ¿no? Justo falla de revés. Pero bueno, con el saque estamos bastante bien. La va a pillar, estaba claro. Y fuerte ahí, perfecto. Eh... Estamos muy bien con el saque. Y el saque es muy importante. Como veis, gracias al saque pues hemos podido aguantar. La cosa es a ver si podemos romper ahora. Que va a ser complicado. Aprieta y se le va. Bueno, este es el level de momento. Cuando nos toque Nadal, Federer, eh, Murray y compañía. Eh, va a ser bastante complicado. Ni de coña. Va a ser bastante complicado porque cuando ellos aprieten no van a fallar. Entonces... Ahí sí que va a ser complicadete. Puf. Saca abierto. Ha aprendido de nosotros, ¿eh? A sacar ahí abierto. Venga, pilla. No, nada. Al menos llegamos, ¿eh? Estamos viejos, pero llegamos. Es que tenemos 58 años. Poco se habla. Bueno, ya veis, ¿no? Cómo te revienta una bola fácil. Porque era una bola que se había puesto fácil para ser el ganador. Y madre mía, cómo te la revienta tú. Pelota alta demasiado Bueno, pues 2-2 No quiero llegar al tiebreak Bueno, a ver Quiero ganar, vale, mi saque Y una vez ganado el saque No quiero llegar al tiebreak, claro Buenísima Muy buena, eh, muy buena Vale, seguimos sacando como un asquerosillo Pero es que hay que ganar Es que hay que ganar, colega Buena, y no llega, a eso no llega Perfecto al final, este juego, el saque, la verdad es que en ese sentido bastante realista, bastante simulador. Ay, qué pena. Igual que si te dejan la bola un poquito detrás, la fallas, ¿no? O sea, ¡pua! pedazo de saque, gente. No sé ni cómo lo he hecho. Pedazo de saque. Estaba sacando mal y he corregido increíble. Os recuerdo que la dificultad sigue estando muy difícil. Y el torneo este es difícil, sin más. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de terminar la temporada. Vamos. Venga, va, va, va, va. Aquí, con calma, tío. No tenemos que fallar ninguna bola, ¿eh? No quiero un tiebreak, que un tiebreak puede pasar de todo. Puede pasar de todo en un tiebreak. Vamos, a ver si podemos apretar ahora un poquito. Ahí está. Seguimos buscando el contrapié. La verdad que ha sido una patata. Pero bueno, ahí vamos. Ojo, apretamos ahí. Y lástima. Igual al centro. No me lo creo, tío. Qué lento es Joder, creía que iba a, a votar un poquito. Un poquito antes, tío. Y está esperando al bote. Y no, no he visto que votaba más tarde, tú. Buena. Buenísima. Muy bien. Recupera el puntito. Aún así. Podría haber ido ahora nada la 30, tío. Se abre, pero ojo, cuidado, que puede sacar a la T perfectamente. No ha sido el caso. Me he acojonado, pero ese fuera... Uf, me ha aliviado bastante. Mira cómo está su ritmo cardíaco. Está a topo. Venga. Le he dejado perfectamente para que me la echase a la derecha. Y ha funcionado. Buenísima. Y apretamos. Muy bien. Vamos. Buenísima, vamos, vamos, vamos, vamos Bien, ahí, con calma Hay que restar todo, ¿eh? Hay que restar todo Venga, que, que si conseguimos más dinero eh, Seguimos mejorando el marcapaso A nivel... Eh, tenemos un marcapaso de bronce, pues lo ponemos en plata Gente, ¿te imaginas? Me la juego, ¿vale? Bien jugado, sí señor ¡Ueh! Se la ha comido un poco ¡Mierda! Yo sí que me la he comido también Joder, no, no, es que Uno no, uno no se puede despistar para nada en este juego. Buena, va. Vamos. Buena, creía que iba a subir, ¿eh? Me ha acojonado. Pero bien, lo estamos moviendo ahora bastante. Ahí está. Lo estamos moviendo. Uf. Voy a decir, lo estamos moviendo bastante fácil. No, tío, se me ha quedado un poquito atrás. Venga, va, va, va. Dos pun tres puntos más tengo que meter ahora. Cago en Panini y no ha podido ser. Uf. Bueno, estamos muy bien con el saque. Espero no liarla ahora. Buen saque, la verdad. Buena. Va a llegar, qué mamón. Vamos, flojita ahí. Bien, sí señor. Bien, bien, bien, bien, bien. Es a 7 el tiebreak, ¿eh? Bueno, a la derecha. Muy buena, vamos. A correr. Buen ángulo lo tenemos, ¿eh? Qué mamón. ¿Cómo se ha defendido, eh? ¿Qué hace? Se ha puesto nervioso Ha dicho, voy a cambiar, voy a cambiar Le voy a hacer un cortado Pues el cortado se ha ido un poquito, eh La verdad Esto fuera hierba a lo mejor Pues mira Vamos Le está dando con miedo Le está dando con miedo Y yo no tengo miedo Vamos mm. No tengo miedo, pero Uf, Pero le da muy raro en estos dos golpes ¿Buena esa? Buenísima Vamos Venga. Ese es. Eso es, eso. Es. Consolidando. Consolidando bastante bien. Un nada 5 está guay. Pero un nada 6 estaría mejor, ¿eh? Puf. Buenísima. Me ha pillado el contrapié. No sabía sé qué hacer ahí. 1-5. Un, bueno. Lo hemos roto ya varias veces. Ya estoy más tranquilo. Así que no... No problem, por supuesto, no nos vamos a confiar Pero Una dejada, gente Profundo, ahí está, que le cueste Otra vez flojito, ya me la he comido un poco, tío Qué lástima Bien Vale, vamos a por el ace Bueno, no ha habido ace, pero casi, ¿no? Además, he sacado con el listado, así que bastante bien. Sí, señor, bastante, bastante bien. Madre mía, es un armario el colega. Un armario, todo sudado Pues, campeón todavía no, ¿no? Porque este es el segundo partido. Vamos a por el último, a por la final. Si no me equivoco, es que ya estoy yo medio drogado. Eh, Primeros servicios, bien de primero servicio, Ace, ojo 3, no está nada mal, doble de falta ninguno, punto ganador 14, reneno forzado 6, punto ganado 24 o sea, estadística bastante bien puntos de experiencia 110 110 y el siguiente level bueno, nuele, este tío, ojo este tío ya hemos jugado contra él, un par de veces creo, este, ¿de dónde era? del Congo, no, ¿no? de, de Nigeria no lo sé Vamos a ello. Vamos a ello. Eh, no me ha dado tiempo a fijarme bien. Ostras, no he subido las estadísticas. Bueno, da igual. Me veo más que preparado, ¿no? Me veo más que preparado. Premios en la carrera 434.000, que realmente no sé muy bien para qué me sirve. Pero bueno, este tío corría bastante, ¿eh? Este tío corría bastante. Uf, se me ha leagueado tío. O sea, que me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Bien. Buenísima, vamos. Buah, qué buena esa, ¿eh? Como hemos abierto derecha, bien colocado. Como hemos reventado. Uy, hablando de abrirme, voy incluso a abrirme más. No sé yo, ¿eh? Bueno, es que esto es un ace casi siempre, ¿no? O sea, me gusta. Vamos a... Obviamente vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo. Eso está clarísimo. Bueno, se ha puesto un poco más a la derecha el colega. Así que, ojo, cuidado. Pero bueno, es que mira todo lo que tienes que recorrer ahora de pista. Sobre todo, si le diese bien, ¿no? Porque le da fatal. Y ya podría haber terminado el punto. Como veis, juega muy profundo. Y la dejada se me ha ido a tomar por culo. Espero demasiado, creo. Bueno, no pasa nada. Buen saque también. Boleamos Buena No, no, no, muy mal Muy mal Los movimientos hay muy malos, sí señor Pero bueno Otra vez el saque O sea, el saque bien Joder, Pablo, tío Pero no estoy definiendo, tío No estoy definiendo, tronco Buen saque Bien, vamos, no ha llegado, creía que llegaba ¿eh? Bueno, Le he dado con fuerza <ríe> Con fuerza le he dado Muy buena Y no llegas Bien, bien, bien, buen segundo saque ¿eh? Segundo saque Bien de precisión dentro de lo que cabe Con lo complicado que es la precisión en este juego Para mí al menos eh, Bien, llegamos Ahí está, perfecto, a su revés por si era peor. Y ahora aprieta, uf, buen contra, buen contrapié. Buen contrapié, no me lo esperaba. ¿Vale? Se queda en red. Uf. No. No me lo esperaba, eh, Un buen segundo saque, ahí cortadito y a la T con el efecto que haciendo que no salga mucho. Uf. Pues 30 nada lo tenemos más complicado ahora, ¿eh? Aún así, vamos a intentar ganarle. Ese saltito igual está descompensado un poco, ¿eh? Vámonos. El nota parece como que quiere subir, pero no sé, es raro. Es rarillo, ¿no? El estilo de juego. De momento no ha subido en ningún momento. Me va a reventar ahí. Llegamos. Buena apretamos ahí un poquito, buscamos ángulo Buah, es que la tira cortita, cortita, ¿eh? menos mal que hacemos un pedazo, mira uno, llevándose las manos a la cabeza, ¿no? del pedazo de, de golpetazo que he pegado y eso que no estoy mejorando ahora mismo nada, el revés, ¿eh? ¿buena? bueno, estamos jodidos en lo siguiente ¿eh? ahí aunque no le dé fuerte ya crea suficiente ángulo para que no lleguemos Joder, colega. Bueno. Está bien, está bien. Ahora me toca a mí. ¿Lo ves? Me toca a mí y le hago lo mismo. O sea, así tal cual. Y el que falla el saque... Es el que, por lo general, va a perder. Por lo general. Está muy bien las físicas, ¿eh? De la pelota. Puf. Uf, menos mal que no me he ido a, a, a lo típico. Porque me ha variado y el golpe. De hecho, ahora mismo se está abriendo más también él. Para intentar pillar mejor el saque y tal. Lo que no se espera es que saque yo ahora a la T. <risa> Buena. Buenísima también. Perfecto. Bien colocado. Cuando la bola viene así... Es muy cómoda. Una de estas le voy a sacar a la T, ¿eh? En una de estas le saco la T, tú. Pero hoy no. Si acaso, si luego tengo que sacar otra vez, en una de esas le voy a sacar a la T. Que en, en toda la boca me ha dado la le, le he frenado con la, con la frente, gente. le he frenado con la frente. ¿Buena? A ver si podemos apretar ahí. Muy bien intento buscar el contrapié, vamos, y vamos, bien, bien, bien, a ver, el nota al final, corre y tal, pero llega forzado, entonces, uh... por lo general, corre, corre, corre, corre mucho, claro, y hasta que no ve claro el ángulo, no cambia, ¿eh? no cambia hasta que no ve claro el ángulo y no ve claro el punto como que no lo, no lo varía buena sabía que me iba a jugar otra vez aquí juega muy cruzado mm, me queda un poquito atrás pero bueno buen paralelo y se acelero Un puntito más, ¡Ay! pua chaval, imposible. Es que los saques al final son muy, muy efectivos. Y el tema de restar bien, me estoy pensando en me mejorarlo, ¿no, eh? porque, claro, qué lástima el paralelo, podría haber ido mucho mejor. Vamos, buena, muy buena esa, sí, señor. joder, estoy jugando ahora mismo le estoy dando todo el rato bastante mal ¿eh? mejor esa bueno, llega a ser un paralelo ahí y la verdad que me sorprende bastante porque estaba subiendo para pillar un poquito de de pista, ¿no? porque estaba muy, muy retrasado pero bueno lo tenemos, ¿eh? va, segundo saque bueno, se lagué ahora todo bien Uh, pues hemos ganado, sí señor, torneo de... Iba a decir de tres estrellas, pero no lo sé de las estrellas que tengan, difícil, ¿no? Así que bien <ríe> Nuestro compañero de 58 años, bueno ya, 59 ahora mismo, ¿no? Vamos a tener, creo Madre mía, tiene un poco de en el colega, ¿no? Un poquito de, de que tiene un poquito de... <ríe> ya claro, la edad no perdona, ¿no? Ya la edad no perdona. Eh, vale, punto ganado 15 a 9, estupendo. 190 puntos, guay. Tampoco son muchos más puntos de experiencia, ¿eh? Bueno, al final la suma total creo que sí. Pero sí, sí, la, la suma total es que tengo 370 puntos ahora como si nada, ¿no? Arriba de, de Janeiro lo hemos ganado, de momento dos de dos torneos ganados. Eso sí, el primero fue fácil y el segundo fue difícil. Eh, salimos nos llevamos 75 puntos en temporada y clasificación 2 169 pero como dije tenemos que estar a nada del otro ¿no? yo creo que tendremos que estar a nada del otro vamos a verlo pues no estamos tan a nada, me cago en su prima ¿qué ha hecho este tío? vamos a espiarlo un poco vale, último enfrentamiento contra Len en Moscú Ah, es que a lo mejor el nota este... Bueno, de todas formas, eh, mientras estemos por encima de Norieja y le saquemos unos cuantos puntos, ya con eso me vale bien, ¿no? O sea, yo creo que estaría guay. Vamos al área del jugador. Vamos a seguir mejorando, yo creo, que el drive y revés. Son 80... Es que son 80 puntos ya, ¿eh? ¡Guau! Wow. Que, por cierto, puntos máximos son 560, loco. O sea, que tampoco tengo yo mucha mejora. Puntos máximos, 560. Ah, vale. Puntos máximos en total de, de todo eso. Vale, vale, vale, vale, vale. Me había rayado. Vale, pues pasamos de 61 a 64. O a 65. Vamos a pasar a 64. Y esto lo ponemos ya en 60. Y nada mal, ¿no? El servicio de momento, pues ahí se queda también. Y... Y la potencia también se queda de momento. No sé si igual sería interesante meterle un poquito a la potencia. Pero bueno, nos quedan 100, 152 puntos. 152 puntos son bastantes puntos todavía. O sea que le puedo poner todo esto en 70. Se lo puedo poner, ¿no? Dentro que cabe, creo yo. En fin, salimos y guardamos. General 51... Y eh, vamos con el calendario. Vamos a jugar ahora en Dallas. Jugamos en Omis, si no me equivoco. En su día, Info. No, aquí no hemos jugado. Aquí no hemos jugado nunca, ¿eh? Pero bueno, no voy a jugar aquí, lógicamente. Voy a jugar en difícil. Eh, en Dallas. Y aquí no sé si hemos jugado realmente. Pero bueno, vamos a ello. Jugamos contra Ferial Y vamos a ver los emparejamientos. Último torneo, quizás, del directito de hoy. Y... El Nuel está por aquí de nuevo, pero claro, los otros colegas no están por aquí. Lo digo porque el que va primero ahora mismo no sé cuántos puntos se lleva, pero bueno, sería muy interesante ganar el torneo. Así que vamos a ello. De hecho, podemos jugar la segunda contra el Saijin, este otra vez de nuevo, o contra el Eriksen, ¿no? Pero bueno, de momento jugamos... Somos el favorito, somos el número uno en este torneo. Así que bueno, contra Filial. vamos a intentar ganarle. El cual tiene, a ver qué es lo que tiene, que no me he fijado bien. A ver, a ver, a ver, a ver, potencia, volea, tal, resto... Bueno, nada del otro mundo, la verdad. No va a ser de volea, se supone que no, porque la volea la tiene algo baja. A ver, tampoco súper baja, pero... buena Bueno, cambiamos a pista a esto que es sintética o dura Buenísimo el revés Sí señor Sacando, ojo, ¿eh? sacando a 190 Vamos, obviamente voy a aprovechar Este saque de laverno Que también nos está saliendo Un saque cortado a 181 eh, Me parece Fantástico Fantástico Y nada, si podemos definir en dos golpes O en uno como con este saque bueno, ahí se me ha ido un poquito la olla, la verdad. Pero bueno, lo he dicho, que si sí podemos definir. Buena. Me le he jugado otra vez el saque. Muy bien. Sí, señor. Se nota que este es bastante malo, ¿no? Se nota que es bastante malillo. Tenemos que ganarle rapidito. Tenemos que ganarle rapiduti. Se echa para atrás. Abrimos pista. Llegamos. No llegamos. Me cago en y Me queda muy. Muy en el lateral derecho, muy en el lateral del dios. Fuera por muy poquito. Y vamos a ello. ¿De dónde es el tío este? Ni lo he mirado. Uy, uy, a punto le entra. Ok, la verdad que el público es bastante variado también, ¿no? Es verdad que es muy poligonal, pero, eh, bueno, así tiene menos carga, ¿no? Que el público, poca broma, el público al final con el tema de la carga y todo el rollo, quita bastante FPS. Vale, la hemos parado, vámonos. Esta le digo yo siempre que la hemos parado porque es que son como penaltis, tío. Uf, Nah, lástima, tío, a lo mejor tenía que haber apretado esa bola. Igual sí, eh. ¿Vamos? Bien. Lo tenemos, lo tenemos. Mm. Bueno, a eso no podemos llegar, es imposible. 175 Susake. Bueno, ¿y este qué es? A 195, tú. Ojo que llegamos. Muy buena. Vamos, corre, corre, corre, corre, corre. Pff, y le ha dado con el brazo. Le ha dado con el muñón que tiene por mano. Vámonos. Esto faltoso. Buena. Buenísima esa también. A ver ese. ¡Guau! ¡Qué pedazo de revés! Sale bien, ¿eh? En el revés. Sale bastante bien. Bueno, que me como la bola, tú. Que me la como. Buenísima, bien. Y buenísima, sí señor. Venga, va, va, va, va. La tira fuera y perfecto. Uf, vamos a sacar un poquito más fuerte. La paró. Y viene ese revés. No hemos dirigido mucho, muy bien el drive paralelo, pero bueno. Vamos a sacar esta vez... Liftadete. A punto le damos al pobre recoge pelota. Vamos a sacar ahora un poco cortado. A ver si le sorprendemos. Ojo, ¿eh? se ha comido toda la bola. Igual le hemos sorprendido. Voy a sacar esta vez a la T. O lo más cercano a la T que he podido. Y bastante bien. Venga. Uh, estupendo. <coughs> Mira, primer, eh, primer partidito fácil Voy a aprovechar para beber Y... Mm. 60 puntitos de experiencia En vez de 40 me dan 60 Y luego me dan ¿Cuánto? ¿Me dan 110 o algo así era? No lo sé, con seguridad Pero bueno, vamos a seguir mejorando Este es el y este que ya hemos jugado contra él Vamos a ir mejorando al, al Colegi y le vamos a poner Vamos a ir con esto, ¿No? Y ya está. Seguimos con el drive a tope hasta llegar a 70 o por ahí. Y el revés también lo tenemos que mejorar porque al final hay que mejorarlo. Tenemos que mejorar eso. La potencia también me gustaría. Pero bueno, partido de semifinales ya. Vamos a ver si vamos rápido. Uh. Se me fue un poquito. Ahí me lo indican. Ahí me lo indican, pero bueno. Venga, bien. Bien, bien, bien, bien. Al final tenemos un poquito más de velocidad de golpe. Parece, ¿no? O a lo mejor podemos colocar la bola un poquito más profundo. No sé lo que es. O una combinación de ambos. Pero, eh, guay, ¿no? Buenísima. Bien, bien, bien. Hay que estar preparado por si me hace lo que me ha hecho. Que es un paralelo. Así que hay que estar también preparado para eso, intento angular un poquito más, desde el dius, para hacer esto y más o menos me está saliendo, ¿no? buen pues saque y buenísima, es que si juego así, contra este level, de momento, que no son nadal eh, puedo con, o sea, puedo ganar perfectamente el saque ¿no? ahora el tema también es ganar su saque y claro, el tema del resto, el tema de mejorar nuestra velocidad para tener más reacción, quizás, joder, quizás, quizás sea bastante más interesante, ¿no? Tener que mejorar un poquito el resto y la, y la velocidad, ¿vale? Y este tío, ojo, cuidado, porque era el nota que subía, ¿no? Hmm. ¿Buena? Joder, qué mierda. No le he dado por poquito Se venía el globo, gente Se venía el globo Pues 40-15 Qué lástima Vale, como podemos Abrimos ángulo Y fuera, perfecto Muy bien Muy bien Me gusta Oh Ay, qué lástima bueno, ha podido rematar Así que nada No, no se puede hacer antes o nada Simplemente Intentar tener un poquito de suerte Cosa que no hemos tenido Y ya está Buen ángulo La pilla fácil, ¿eh? Pero bueno, estos golpes Están siendo bastante buenos Los que estoy haciendo ahora ¿Qué hace? El muñeco se me ha ido para adelante, tú Bueno Por hablar también un poco Se me fue larga, tío no me la voy a jugar, a ver si... Vale, ya se ha estabilizado los FPS, tío. Que es que hay algunas veces que se lo flipa, ¿no? El juego. Pero bueno. Vamos. Buenísimo el saque. Buenísima, bien, bien, bien. Hay que pillarle el timing también. Porque si no, el revés se nos queda corto. Y también estamos un poquito adelantados. Estoy sacando ahora bastante mal. Y el estar muy adelantado y encima en un. al lado de un pasillo, no es bueno. Pero bueno. ¡Ish! Lástima, estoy intentando sacar todavía con más ángulo, ¿eh? Vamos. Ahí lo tenemos. Si me la pones a derecha, así, al centrito, la reviento, colega. La reviento. Vale, cuidado con este tío Bien Hay que tener un poquito de suerte que él falle el saque De todas formas, él es el que está apurado Es el que intenta ganar ¿Qué hace? Pff, ni de coña, tú Ahí un globo tocaba otra vez, pero... Pero, pero Vale, buena Buena, bien, bien, bien, bien bien No la he llegado a pillar ¿eh? A ver si podemos angular ahora al máximo Joder, al de, de revés no tanto Fuerte Cala, para muy bien, tío La próxima vez se la tiro al cuerpo, eh Es la próxima vez se lo tiro al cuerpo Ya me guarro, pero Buena Nada, no tiene, no tiene miramiento No me la va a echar otra vez no me la he hecho a mí. Nada, de gana el punto y ya está. Buf. La falta esa me ha salvado, ¿eh? Creo que no llegaba al saque. Creo que no llegaba al saque, tío. Vale, no sube. ¿eh? ¿Subes ahora? Pues toma. Amigo, toma en paralelo. Tenemos mejor puntería, tenemos mejor precisión. A ver esa. Nada, es que encima juega con la... Mmm, le quita profundidad a la bola y... A ver el paralelo. Bueno. Vamos. Buenísima, tú. No se lo esperaba. Genial. Yo tampoco, ¿eh? Ha sido un cortado ahí muy a la red. Bien. Venga. Me alegro de esa, de esa falta. Vamos. Molaría una falta de pie o algo, ¿sabes? ¡Ojo, doble falta! ¡Ojo, doble falta, tú! ¡Toma esa! ¡Buena! ¡No, me lo creo! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Lo habíamos hecho bien, tío! ¡Me ha faltado un pelín de potencia quizás en el... ¡Buena esa! ¡Joder, qué! ¡Campo! Que, que, que, que, que, que, que, vaya tío, ¿no? Me cago en panini, chaval. Ventaja suya, sufriendo aquí bastante. Pff, menos mal, tío, la llega a parar también, que le, le pega potente, le pega fuertote. Nada, buenísima. O necesitamos más velocidad nosotros también y sobre todo mejor resto, tío. Para colocarla un poquito... ¡Joder, qué buena, tú! ¡Vamos! Nada, nada, el juego interminable. De momento, 40 iguales, dos puntitos más y lo ganamos. A ver el globo. Tío, increíble. Pff, de verdad, colega. Y asiente. El... Madre mía. Bueno, le hemos pillado un remate al menos... Buena esa. Buena esa también. Perfecto. <ríe> está costando, está costando. Me, me mola, ¿eh? Me mola. Sí, señor. Bien. Bien. Se le ha ido la olla, ¿eh? Como que se iba más para adelante. Está bien colocado, creo yo. Buena. Ese revés. Vamos. Vamos. Bueno, no ha pillado porque no, quería. Realmente digo. Pero ha costado, ¿eh? Me gusta que suban, tío. Es, lo hace muy divertido. Lo hace mucho más dinámico. Bueno, los aquí ahí todo sudados. Vámonos. Perfecto. Pues, ojo la final, ¿no? Ojo, que se viene la final más 130. Tampoco es mucha diferencia, ¿no? Porque es más 130 y en la otra es más 110. En, en fácil, me refiero. Pero bueno, eh, vamos a mejorar otra vez contra Nueles. Ya le hemos ganado antes. Tiene que estar de nosotros hasta los cojones, ¿no? Porque creo que no hemos perdido nunca contra, contra él. Podemos mejorar dos. Mejoramos uno el Drive. Y otro, por ejemplo... Bueno, el resto. Podríamos mejorar bastante el resto, fijaos. Pero también es verdad que mientras más mejoremos el resto... Pero sí, yo creo que mejorar un poquito el resto estaría bien. ¿eh? Vamos a mejorar el resto. tomar por culo. Ya está, fuera. Porque luego, no sé. Puede estar bien mejorar el resto. Tengo mis dudas, pero bueno. Quizás sea interesante. Lo veremos ahora también. A ver si notamos algo o no. Seguramente no notemos mucho. No notemos nada. Pero bueno. En fin, jugamos la final, ahí estamos. Premios en carrera 534.000, Se dice pronto. ¿Para qué sirve el dinero? Ah, de momento, para nada, de momento. Vamos a ver si luego nos sirve para algo. Vamos a seguir con el servicio abiertísimo. Buena. Y hay que mejorar también el revés y todo ello, ¿eh? Y todo eso, aunque con la derecha ya vamos bastante bien Pero bueno, aún así el revés Lo quiero mejorar buena es que así Así le ganamos siempre, tú Buscando la T, ¿eh, amigos? Como os dije En alguna iba a buscar la T Y a ver si puedo buscarla más todavía, ¿no? Estaría bien, uf Buena esa Bien A ver esa, Buah, buenísima Me sale ya muy bien, ¿eh? el saque ya me sale Muy, pero que muy bien Sin necesidad de hacerlo súper Preciso ni nada que Claro, eso con efecto, tío puff. Buenísima Llegamos Bien Vaya paralelaco, amigo Buena Subimos Vale Igual me comía, ¿eh? Si eso entraba, igual me la comía, no lo sé. Iba bastante potente. Lo dicho, eso, claro, un nadal, eso le entra, ¿sabes? Bueno, el saltito. El saltito de la rana, ¿no? El saltito de la rana, el colega. 198 ha sacado. Y no hemos restado mal, ¿no? A ver ese paralelo. Buena. Ahí nos hemos comido un poquito la bola. No estábamos bien colocados. O sea, estábamos demasiado encima de la, de la bola. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Reventándola, ¿eh? Reventándola con la derecha. Tengo que jugarme algún... Mierda. Tengo que jugarme algún golpe o algún... Cuando vaya un 40... 40 nada o algo. Pff. Me tengo que jugar algún golpe con, con máxima potencia, ¿sabes? Con el botón de la potencia del TLR2. Está sacando más fuerte el colega, ¿eh? Sacando casi a 200, a 199. Vale, buena. Buenísima esa también. Vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Buenísima, tú. Vale, cortadito, paramos un poquito la bola, bastante preciso también el cortado. Y ya, bueno, iba a decir apretamos un poco, pero a punto me caigo, ¿no? Ahí sí que hemos apretado bien. Uh -huh. Es que el revés va increíble, ¿no? O sea, me encanta el revés. Me encanta el revés a una mano, tío. Y a dos también, sobre todo cuando, el dos, cuando, o sea, el dos, digo, a dos cuando angula, tío. Cuando se angula... El revés a dos manos es mucho mejor que el de una, vamos El, el de, revés a una mano es mucho más elegante y tal Y pues, qué bueno. Y para algunas cosas en concreto pues será mejor el revés a una mano Pero es que el revés a dos manos para angular ya te digo yo que es mejor, vamos Al menos para mí es mucho mejor Y para vosotros es mejor o no pero para una monedita corta, baja y tal, pues el a dos manos es brutal. Si estás cómodo, lógicamente. Si no estás cómodo, ya eso ya depende. Mierda. Ah, lástima. Vamos, ¿eh? Podemos. Buena. Buenísima ¿Las pilla todas? ¿Las pilla todas, eh? Bueno, tío, ¿qué ha pasado ahí? Nah, seguimos sacando abierto Bueno, bueno, bueno, se ralentiza todo, eh Se ralentiza todo a cámara lenta Buen saque, muy buen saque, sí señor el saque es que, lo he dicho, lo estamos pillando increíble. ¡Ojo! ¿Te imaginas a la T? Y yo hubiese molado muchísimo. Hubiese molado muchísimo. Nada, me la he jugado. Me la he jugado. Bueno, no pasa nada. Es que en cambio el saque este me sale muy bien. Pero luego, el otro aquí, por ejemplo, ahora. Nada, no me sale ni de coña. No me sale ni de coña. Pero bueno, vamos a intentar jugarnos un golpe... Este, por ejemplo, me lo he jugado. Y este también, pero ahí estaba muy mal colocado, por lo tanto he fallado. Ojo. Ahí lo tenemos, perfecto. Vamos. Último juego. Espero. <ríe> Espero que sí. Buena. Bien. Tres puntitos más ya, ¿eh? Solo tres puntitos y lo tendríamos. ¡Qué buena! ¡Mira qué ángulo, tú! ¡Mira qué ángulo! Y además queriendo, ¿eh? ¡Mira qué angulaco acabamos de hacer! Repetición, porfa. Ahí está. Mira, mira, mira, mira. ¡Qué colocado! ¡Qué colocación! ¡Y boom. El otro ha llegado muy bien, ¿eh? El otro ha llegado increíble, también te digo Eh, vale, buena El resto, por haberlo mejorado a lo mejor Uy, uy, uy Buena Ahí apretamos Y ya está Un punto más, ¿no? Un punto más, ¿me juego, me juego el servicio? ¿Me juego el servicio o qué? No, no me lo voy a jugar Buena. Ahí he golpeado un poquito más fuerte con el botón este de potencia. Y aquí también, lo que pasa es que ahí la he fallado. Me la he jugado, no me la vuelvo a jugar más, no voy a hacer que me... Que me gane. Te imaginas y ojo. Porque este me lo ha ganado ya. Cago en todo. Ay, no me la tenía que haber jugado... Vamos, corre Buenísima, viejo Buenísima, viejo Me esperaba el contrapié Porque este es un escarocillo Está haciendo correr Yo le voy a hacer daño también Cuanto pueda Bueno, menos mal que no ha entrado, ¿eh? me pillaba ahí Pues ahí lo tenemos, sí señor Ahí lo tenemos Qué enfadadísimo Intentando calmar los nervios Y no pegarme un raquetazo en la boca Y tú te imaginas que me he un raquetazo en la boca ahora Y me deja Me deja sin jugar toda la temporada me, me, hace, me, me lesiona la mandíbula Del raquetazo Molaría en parte ¿eh? Molaría en parte, tío De, yo qué sé Jugador súper tocado, ¿sabes? De la cabeza Que le haya ganado yo 20 veces ya en finales y demás pero bueno, 190 puntos vámonos y 195 en total, ok desbloqueado, 6616 ¿eh? vaya peladito, enhorabuena ganó el torneo pues de momento 3 de 3 ¿no? o sea, bastante, bastante, bastante bien eh, estupendo, premio del torneo, 212 tanto, tanto ah no, no 100, ¿no? premio 100, porque ponía 200 es porque gano la final la semifinal y el cuarto y todo eso suma, no, no, entiendo que no, entiendo que sería 100.000 y ya está ah, bueno, entiendo que lo que pone ahí es lo que reparte, ¿no? claro, es el dinero que reparte, si no yo ya tendría, Uf. pero bueno más 75, ahora sí nos ponemos primero ahí está, clasificación 1, 244 pero mi pregunta es, ¿cuánto nos ponemos por delante del otro, tío? Noriega está tercero. Y aquí el Hatfel este está... Está segundo, pero a muy poco, tío. Este tío, pero este tío, ¿quién es? ¿Qué, ¿Qué ha ganado este tío? En cuanto a tributos... El Notas de volea, ¿no? Parece ser saque... Bueno, ahí está. Tiene velocidad, potencia, volea y saque sobre todo. Resto, no mucho. Y... Victorias, derrotas. 19 a 6... Hmm, lo que no sé es por qué no me lo veo yo y no me lo cruzo, tío es lo que no entiendo porque no me lo estoy cruzando para nada ha, ha ganado último enfrentamiento otra vez Moscú Moscú Junior, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por, por qué? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo no entiendo porque aquí en el calendario no ha, habido, no ha habido ninguno de Moscú, tío y no te haya jugado varios de Moscú tenemos alguno de Moscú por aquí no lo sé, no lo veo Bueno, estamos ya, ojo ¿Dónde estamos ya? En abril Tocaría hierba un poquito en Múnich eh, Pero, claro No sé yo si aquí Jugaría el otro, tío Sería interesante, ¿no? Pero bueno, seguramente jugamos aquí en hierba eh, No sé si Hacer un tornito más o no De momento Vamos a darle experiencia y a qué se lo damos Se lo vamos a dar um, uh -huh. La velocidad se lo podemos empezar a dar También, en plan Y ponernos en 54 y todo el rollo Lo que pasa que, claro Me quedaría con menos puntos A ver yo ¿Cuánto sería? Esto yo tendría que hacer Una suma o algo, ¿eh? Para saber a cuántos quiero yo llegar. De potencia, de revés y de drive. Lógicamente. Porque. Igual un poquito más de velocidad tampoco. No sé si se notaría mucho. no El servicio creo que ahora mismo estamos ya bastante bien. La derecha. Se la voy a seguir mejorando la derecha. O sea, llámame loco. Pero la derecha está claro. Sé que se la voy a seguir mejorando. Así que guardamos los cambios. Tenemos más 35. Y yo creo que. ¿Podríamos jugar otro más o no? Vamos a jugar uno más, pero ya el último. El último sí o sí. El último sí o sí, Rapiduti a ser posible. Jugamos contra Catwar, pero vamos a darle emparejamiento. A ver, vamos. No, vamos, no. Está Norieja, tío. Eso, en parte, está bien y en parte está mal. ¿Por qué? Porque si le, gama, le ganamos a Norieja, ya nos vamos a... O sea, vamos a... ...a tener mucha ventaja, ¿no? En cuanto a, a puntos... ...pero claro, yo lo que quiero que esté es el otro tronco... ...yo quiero que esté el otro... ...pero bueno, vamos a jugar contra Cowful ...este, 50 tal... ...todo bastante estable dentro que cabe... ...así que... ...sin más... ...y bueno, vamos a ganarle a ser posible... ...Rapiduti... ...tiene un buen servicio... ...es lo único que tiene este... ...así que, bueno... ...para servicio saco yo primero... Y vamos a seguir con este saque abierto. Y a ver si podemos ir Ahí está. Buenísima. Muy bien. Cuando en hierba ahora, el bote se supone que es un poquito diferente. Y los cortados, bueno, me salen espectaculares. No ahora mismo. Si yo mejorase un poquito más... Es que claro, si yo mejorase un poquito más el, el servicio, tío. A lo mejor podría ser también Ace. Yo qué sé, tío. Buena y qué lástima. He ángulo demasiado. Ahí se me ha ido la olla. Pero bueno, es que fíjate el saque que hago aquí. Bueno, es que es todo el rato. El saque que hago ahí está muy, muy bien. Y aquí no está nada mal tampoco. O sea que... Al final el saque es abierto. Lo descolocamos también por la potencia. Porque no sé, sacaba 190 y algo. Y lo dicho, si sacara todavía más fuerte... Porque el saque es algo que tengo pillado bastante bien... Podría ser Ace, aunque sacara mal, ¿sabes? Aunque sacara... O sea, si saco al máximo de potencia, pero no saco muy preciso... Aún así, creo que podría ser incluso Ace. ¿Tú a dónde ibas, crack? Con la gorra esa que me llevas. ¿A dónde ibas? Vale, cuidado con el saque, ¿eh? Que es lo, es lo bueno que tiene este tío. El saque. Así que, bueno, vamos a intentar romperle. Y si lo rompemos fácil... Buena, vamos Uf, es que se me ha Lo habéis visto, ¿no? Se me, ha... se me ha quedado muy lenta, tío Se me ha quedado muy lenta Ahí los FPS se han bajado por la cara Pero bueno Buen saque Y buen resto, tú Vaya restado que hemos hecho Ya podía haber valido el saque Buena Angulamos Y es que lástima, tío Buena, vamos. Venga, hay que hacerlo mucho mejor. Esa es. Esa es. Y bueno, ni subimos. Perfecto, buenos golpes. ¿eh? Es que la derecha se está notando cada vez más. La derecha se está notando cada vez más. Y no sé si hará falta mejorar la potencia. Ups. Si hará falta mejorar la potencia o okay, qué, tío. Pero bueno. No sube Nada, pero es que de revés También pegamos unas Leches, tío Buah, fíjate Este golpe, ¿no? O sea, fíjate este golpe, lo habré hecho perfecto Buena, diría que no le daba, tío A ver esa La ha pillado, pero Es que angulamos muy bien también, ¿eh? Mira qué buen ángulo hemos hecho Ángulo muy bajito hacia el revés. Vamos. Pff, mira qué revés, colega. Nada, nada, nada. Cómo se están notando las mejoras, colega. Y mira que el revés, como digo, mmm, no lo he mejorado casi nada. Pero bueno. Tengo que aprender a sacar mejor. Pero es que no sé. Yo creo que es problema del mando. A ver si lo pruebo en Play 3. En Play 3 no, en Xbox. que diga? 360. Y pruebo el tema del saque De la puntería del saque Porque creo Que el mayor problema es el, es el mando tío Que no, no detecta bien en el saque Y cuando quiero hacer un golpe eh, De estos precisos o fuertes eh, Como yo mueva del todo A la derecha El, el joystick Se acabó Te la echa a, muy muy a la derecha Buenísima. Subimos. Podía haber corrido para atrás. Pero es que no veo, tío. No veo la bola. Es el problema. Sacamos un poquito más fuerte esta vez. En vez de sacar cortadete. Vale. Vamos a ello. Bueno, intentando sacar a la T. Y ya está. Vaya paliza, ¿no? Vaya paliza. el público muy variado, ¿eh? Es que el público está tan genial de este juego. Hay cosas a mejorar, por supuesto, en este juego y que yo veo como malas. Eh, por ejemplo, en modo carrera, ya que estamos, el tema del dinero es anecdótico, ¿no? De momento. Vamos a ponerlo al 69 y de momento ahí lo dejamos en el 69 y a ver si llegamos al 70. El 70 que son el doble, el doble de puntos, ¿no? No son, bueno, son un print menos, son 150. Vale, eh, jugamos contra Barnes y seguramente Noriega ha ganado. Ganó con un 4-2. Ojalá que pierda Norieja Ahora sería bastante interesante, pero bueno. Nada especial, un poquito de volea, un poquito más de potencia. Así que venga, le podemos le podemos dar cañita a este también. Le podemos dar cañita también a este. Bueno, buenos saques, ¿eh? nana nah, muy buenos saques. Estoy pillando el, el saque angulado, lo estoy pillando que flipas. Mira. <risas> Madre mía. Que le hago un caño también al recoge pelota y todo, ¿eh? Bueno, así puede ser que sea un poquito más aburrido en parte, ¿no? Porque siempre hacer lo mismo... Joder, no veas. Pero... Pero a ver, no nos vamos a complicar, ¿no? Que no queremos. Lo que queremos es ganar ya para poder pasar de juniors y poder disfr disfrutar y disputar los nuevos eh, torneos con gente de mayor ranking y demás que además ya sabéis que me quiero me quiero pasar en modo carrera porque luego quiero quiero compararlo también con el Toad Spin 4 que creo que no sé el Toad Spin 4 puede ser uno de los mejores juegos en cuanto a modo carrera no de todas de todas las consolas Creo que puede ser el, el mejor, ¿eh? Mejor que el Tsp, Que el Virtua Tennis quería decir... Mejor, ¿eh? Mejor, yo creo que mejor. Bueno, no lo sé. Está ahí, ¿eh? Es que el Virtua Tennis es muy divertido. El tema de los bolos y cosas así... Está bastante guay. A ver si se me deja de ralentizar... Que estoy intentando no quejarme mucho. Y me, me gana el saque. Me cago en todo. O sea... Porque las veces que ha sacado se me ha ralentizado, tío. Y ha habido dos errores no forzados. Por eso. Buena. Ni las hueles, tío. Si, si le pego fuerte, ni las huele. Vamos. Cago un panini, tío. No sé si habrá que mejorar el resto, ¿eh? De momento va a ventaja la suya. A ver si metemos tres puntitos más. Uff, fuerísima, ¿no? Bueno, pues no ha habido oportunidad aquí. Luego en la siguiente ya está. Qué mal. Esa mejor. Puf. Puf, qué mal. Sube. Ay, lo estoy mirando más a él que la pelota, tío. Y eso no puede ser. Buen saque. Vamos. Buena. A ver si podemos subir. Ahí está. ¡Qué buena! Sí señor. Este juego tiene algo. No sé si es que está scripteado a tope también. Como el Toad Spin 4 sí que está súper scripteado. Pero este juego no sé qué es lo que tiene. Que es como que está hecho más. Parece que está hecho más fácil en cuanto a programación que el Toad Spin 4. Pero a la vez como que funciona mejor. En el tema de la colocación del muñeco y todo el rollo. O sea, eso es lo guapo de este juego en cuanto a simulación. Que es mucho más realista de que te colocas... De que te tienes que colocar bien y todo el rollo, ¿no? Pero claro, es que entiendo la dificultad que tiene eso. No tan profundo... Y yo es que no veo la profundidad, de verdad. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Bueno... Menos mal. Llega a dar en la T. ¿Qué pasa, don PJC? Tienes que ser agresivo como Rafa. Sí, pero en este juego me cuesta hacerlo, ¿eh? Pero ojo, que, que lo soy, ¿eh? Que lo soy. Mira, agresiva. Toma. Lo que pasa es que es complicado pillar ángulo. Ahí está. Y además es que no es lo mismo. Buena, vamos. Si lo pillo subiendo... ¿Se puede jugar alto spin en PC? Lo estoy jugando en PC, gente. Lo estoy jugando en PC. No sé si se ve aquí el ratón. Pero lo estoy jugando en PC. Lo estoy jugando en PC con el programita esta, este del. Y en Vulcan, de hecho. Con el RPCS3, ¿no? Que es el emulador. Así que.. Maestruli 87. Se puede, se puede, y de hecho tengo aquí a Nadal, porque, claro, como es el de play, ¿no? El juego, venga, pilla esa. Y también se puede el todo spin 4, lo que pasa es que el todo spin 4 tiene un problemita con las caras que yo no he sabido solucionar. Subimos, vale. No he sabido solucionar y es que se le forman rayas al oponente. Y eso queda un poco feo, pero bueno, es lo único malo que tiene. Por lo demás, también se puede jugar. Y bueno, en el canal de YouTube, eh, pues, tengo unos cuantos vídeos, ¿no? Tanto del 2 Spin 4 como del 3. Bueno, del 2 Spin 4 he terminado el, la carrera, ¿no? Del, de Carlitos Alcaraz, que he jugado en máxima dificultad. O sea, la de experto. Y la verdad que lo he pasado bastante bien. Seguimos angulando. ¡Vamos! Llega todo, ¿eh? Llega a todo menos a esa. Muy bien. Muy bien, sí señor. Punto de partido. Tenemos dos bolitas. Buen saque. ¡Cuad, chaval! Tío, se me... lo malo es que se me ralentiza. Pero esto es en directo, ¿eh? Jugando de normal no, no me suele pasar nada. Esto tiene que ser por el directo y demás. Que se me complica un poquito. Os recuerdo que podéis seguir... ...el canal que es totalmente gratuito... ...y así cuando yo esté en directo... ...que también lo aviso por... YouTube... ...y lástima... ...y alguna vez también por Discord... ...pues os enteráis perfectamente, ¿no? Buena, va... ...jugamos el paralelo de nuevo... ...a ver si le podemos pillar el contrapié... ...ahí está... ...vamos a jugar una dejada... ...que me la ha jugado un poco esa dejada o no... Porque hemos abierto el paralelo, el passing, ¿no? Así que guay. Al final eh, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, vale, gracias por la info. Ok. Nada, la verdad es que es una gozada jugarlo, empecé. Y el Gran Slam 2 se puede jugar también. No lo he probado, pero bueno, el Gran Slam 2 eh, eh, no es de mis favoritos. Entonces, bueno, ahí está. Además, como lo tengo en Xbox, pues no me preocupa. Lo que pasa es que el Toe Spin 3, como no estaba Nadal en, en consola, pues digo, ostras, quiero jugar con Nadal. Porque yo antes lo tenía en Play 3, comprado y tal. Pero claro, la Play 3 se me cacharró. Y bueno, cosas que pasan. Uy, iba a subir, ¿eh? Iba a subir ahora. Ahora sí. Poleamos. Menos mal. Menos mal, pues ahí lo tenemos, ganador, para mí es el juego con mejores gráficos de tenis, la verdad que, bueno, de gráficos, gráficos creo que no Es que depende, en algunos aspectos sí, pero es verdad que las pistas se veían muy guapas y aunque el gameplay era muy, ¿cómo decirlo? Era muy poco en plan, muy arcade, ¿no? Eh, a mí también me molaba y bueno, una de las cosas que tenía, por ejemplo, era que jugaba Wimbledon y le podía, podías poner la ropa blanca, tío. Que es uno de los detalles que no tienen en muchos juegos, por ejemplo, los últimos, ¿no? Los Tres Spin por ejemplo, no tienes ahí una indumentaria blanca. También es verdad que no tienes el torneo licenciado, pero pero bueno, da igual. Los últimos juegos, el Tennis World Tour 1 y 2, aunque el 2 sí que tiene ropa blanca, pero solamente es para las dos leyenda ¿no? Eh, Cuarte, cu Cuerten y el otro quién era, no me acuerdo. Bueno, Gustavo Cuerten y el otro. Eh, pero claro, solamente tiene una indumentaria que vaya cara, ¿no? Todos los demás tienen dos menos Menofongini, que también tiene una indumentaria, que es sin sentido. Pero bueno, ha vuelto a ganar Norieja, que ya sabéis que se parece bastante a Nadal. Yo le llamo el falso Nadal. Y bueno, más que nada porque, a ver, es diestro, sí, pero bueno, es español. Está ahí arriba en el ranking, top 1, top 2, top 3. Eh, y va con la camiseta o la equipación que van a dar realmente, ¿no? En este juego, por eso un poquito <ríe> se lo llamo. Vale, eh, 125 puntos. ¿Le doy un poquito al revés? Le voy a dar un poquito al revés, creo, ¿no? Venga. Y al saque también quiero, pero bueno, de momento ahí se queda. Y vamos a ello. A este tío, bueno, eh, últimamente le he estado ganando yo, pero al principio el mamón me ha ganado eh, la mayoría de los partidos. Me ha ganado como 3 o 4, de hecho en uno ni lo jugué por miedo. Y, y bueno, ahí estamos Eso sí, a ver, gráficamente Es que, puf, no sé, tengo que verlo de nuevo ¿eh? Tengo que verlo de nuevo Y de hecho estaría bien Pillarme ese juego El Gran Slam 2 en, Aquí con el Con el PC Estaría guay porque lo puedo poner con mejores gráficos Como está ahora mismo el Toy Spin 3 Que se está viendo en 1080 En Full HD Y, y claro, eso, joder, al final Es una mejora, ¿no? Buenísima Este tío tenía un peor revés Y se notaba Así que vamos a ello A ver que si intento Si, si veo que puedo hacerle daño en, el, en su drive Pues se lo juego Vamos ahí Un poquito más flojito y angulado Igual debería haber subido No lo sé, cuidado Que el nota aprieta y, y si le sale Cuidado Buena. ahora apretamos nosotros Ahí está. ¿Subimos? Puff No sé ni cómo le hemos dado. Buena. ¿Nos podemos ir para atrás? Bueno, bueno, bueno. Lo que hemos aguantado es que subir a la red es complicado. Vamos a ver si puede pillar nuestro letal saque. <ríe> nuestro letal y asqueroso saque, ¿no? Porque no tiene otra palabra. Vamos a ver si podemos también a la T. Uy, uy, uy, uy. Eso llega a entrar. Ojalá. Pero bueno, ahí estamos. Bien. saca 154. Y ese revés mejorado. Bueno, él llega, corre bastante. Por eso le llamo falso Nadal, ¿no? Porque también corre, o sea, tiene como los atributitos de Rafita. De hecho, hay un suizo que también tiene más o menos como los atributos de Federer, creo. Que no está, no sé dónde estará ahora en el ranking. Vale, se la ha jugado ahí. Se la ha jugado ahí. Tendríamos que haber subido, ¿eh? Después de ese golpe, pero bueno. Nada, tío, es, es una locura. Me está dando asco ¿eh? jugar así. Me está dando asco jugar con ese saque. Pero bueno, voy a seguir jugando así. O sea, las cosas como son. Estamos jugando en máxima dificultad. Bueno, no sé si es la máxima. Es muy difícil. Ya sabéis que en el Toe Spin 4 la, la máxima al principio es muy difícil, pero luego la desbloqueas en el modo carrera puedes desbloquear una más difícil todavía que se nota, la verdad. Se nota. Y mola más. ¿No eres fan del Virtua Tennis? Joder, el Virtua Tennis 1 fue mi primer videojuego de tenis. Y te podría enseñar ahora mismo las drinkas que tengo aquí al lado. ¿Sabes? Junto con el Virtua Tennis 2. De hecho, en el canal de YouTube tienes también tanto el Virtua Tennis 1, el 2... El 4 tengo una carrera entera, que el 4... El 4 a mí no me gustó, tío. Me gustó el modo carrera, mmm, fue como curioso, ¿no? Porque pasaba por, por todas las áreas, bueno, como por todo el calendario, ¿no? Del circuito, en orden. Y además era como jugar a la, a la OCA un poquito. Pero bueno, 40 nada, de momento complicado. Pero sí, del, joder, del Virtual Tennis soy muy fan. A ver, el, eh, de hecho, el... Virtua Tenis 3, si no me equivoco, de la PSP, madre mía, no le di yo caña Que además tiene una de las cosas que más me gustan, que es el, el golpe en carrera El golpe en carrera es muy espectacular Y volaba muchísimo, además en la máxima dificultad de ese juego, que no sé si era muy difícil también eh, pf, Madre mía, tío Vamos a ver si podemos hacer una dejada, me la he jugado ahí, no ha sido muy buena y él se la juega más, pero bueno De momento 15 nada, a ver si podemos Romperle en el siguiente, porque A ver, el saque yo creo que bastante bien Nosotros, ¿no? De momento Buena Y ahí intentando apretar de derecha Lo que pasa que es complicado Sobre todo cuando Se lague así tío, qué lástima Buena A ver si podemos angular Un poquito más y apretar sobre todo a su revés, que es peor Pero bueno, va a ir cambiando Haciéndole correr Que en este juego también hay cansancio Y ahí más o menos lo tenemos, eh Lástima Pua, qué buena, eh! ¿Habéis visto cómo ha apretado? Puf. Llegamos Vale, me ha intentado el contrapié No lo ha conseguido No, tío, qué lástima Muy separado de la bola Pero bueno y bueno, el Virtua Tennis 2, madre mía, estaba Serena, estaba Venus, Pff, una locura, ¿no? No sé cuántos jugadores eran, no sé si eran 10 y 10, femenino y masculino, creo que eran los mismos o algo así. Y bueno, el modo carrera era lo mejor, de hecho, en Ladrinkas, eh, con el Virtua Tennis 1, yo no tenía Memory Card, eh, no sé ni cómo se llama realmente. Y tenía que jugar siempre desde el principio, tío De hecho, algunas veces dejaba la consola encendida para... Uy, punto ya Para eso, para reanudar el día siguiente, ¿no? Pero... No solía funcionar mucho Porque si no, me... si me la veían mis padres me reñían, ¿no? Me la tapaba ahí, porque claro, eso tenía una lucecita Y además era, creo que bastante llamativa No sé si era naranja o algo así y la intentaba tapar con papel o algo Al final algunas veces colaba, eh Pero bueno Ojalá un nuevo Virtua Tennis De hecho el 4 lo quitaron de Steam Lástima porque si yo me lo hubiese comprado Nuevamente Porque el Virtua Tennis 4 lo tengo, o sea, los juegos que te estoy hablando Los tengo en físico Lo que pasa es que la mayoría Pues los tengo, ojo Doble falta para cerrar Bueno bueno, Norieja, mira la raqueta, pero igual ha sido el lanzamiento de la bola. Que te la tira un poquito mal, ¿no? En fin. Y yo, vaya rayo que tiene en la, en, en la izquierda, ¿no? ¿Qué era eso? No lo sé, pero lo vamos a dejar aquí. ya que he estado bastante bien. Hemos ganado bastante rápido, tío. Así que, guay, sí señor. Pues nada, Múnich... Completado. Vendría Roland Garros y bueno, realmente no lo sé en este juego porque por ejemplo en el 2 spin 4 Roma es como uno de los primeros torneos cuando no debería ser así pero bueno, 190 puntos de experiencia podríamos subir un poquito no sé si... seguir subiendo la, la derecha lo que pasa es que subía muchos puntos ¿eh? enhorabuena han ganado el torneo de Múnich en difícil, el torneo difícil quiero decir así que guay Vamos a salir y vamos a ver cómo nos ponemos. Primero, lógicamente, 319. Norieja estará ya bastante abajo. Con lo cual, bien, vamos a ver el... la temporada. Y Norieja está cuarto. ¡Ojo! Está cuartito. El otro es este, el Lo. ¿De dónde es? ¿De Sen Senegal? ¿De dónde cojones es? Ah, pues podría ser de Senegal, ¿no? Había uno que era de Senegal o algo así. Eh, mira, aquí está el NIE, que este es suizo No sé si este representaba antes a, a Federer Pero bueno, tiene, tiene rasgos, ¿no? O sea, apariencia en cara En cara no, pero en pelo un poquito y en complemento 72 kilos, diestro, estatura 1,80 Bueno, si me dices que es, es, es reveja a una mano, molaría más todavía, ¿no? Pero bueno, eh... Y este antes, al principio en el rank, en la temporada, es que estaba primero y segundo, ¿no? Junto con Noriega, entonces era como, ostras, parece que hoy son los Nadal y Federer de, de aquí, ¿no? Del Junior. Pero bueno, de momento sigue el Hatchfeld este bastante arriba, en 258. No sé qué conseguiré si quedo primero en vez de segundo, pero eh, creo, si quedo dentro del top 3, no sé si el 3 incluido realmente. A final de temporada, si quedo en el top 3, eh, subo de Junior a lo que sea, ¿vale? No sé el siguiente level cuál es, pero imagino que ya se nos abrirán nuevos torneos, eh, como los Grand Slam quizás, y, y eso. Eh, como me pase cualquier cosa y empiece a perder torneos, sería, sería un fail bastante terrible y me enfadaría bastante, y no podría ser eso. De hecho, a lo mejor hasta cambiaría la dificultad y todo, ¿eh? me vería medio obligado, ahora toca Barcelona ojo, barcelonista hemos jugado en Teranga jugamos en su día, que son unas pistas así de, de prácticas también, creo, ¿no? exacto y bueno, toca eh, Barcelona lo haremos el próximo día junio, Estoril Londres Boston, Ámsterdam Nueva Delhi, Moscú Moscú en noviembre Aquí es donde podemos quitarle a lo mejor unos cuantos puntos al que va segundo porque siempre suele jugar en, en Moscú, lo cual es bastante raro porque si nos vemos aquí en la temporada otra vez a Hatfel este vemos que es su último torneo, ¿cuál ha sido? ¿No ves? Último enfrentamiento contra... Ah, bueno, no, perdón. Último enfrentamiento yo contra él. Claro, por eso siempre sale en Moscú, claro, que je, no sé leer. Personalmente, ¿cuál te gusta más para PC? ¿El 3-Pin 4 o el 3? Hombre, para PC no lo sé, pero para consola eh, te diría que el, que el 3 o el 2009. El 2009 o el 3, ¿cuál era el bueno? El 3, ¿no? Sí, porque el 2009 tampoco era para tanto. Creo que el 3. A mí el 3 me gusta más por el por la jugabilidad por la jugabilidad, los ataques estos potentes y además el apartado gráfico del 4 no me gustaba mucho, aunque había momentos cuando relantizaban la, la bola y tal, y hacían los golpes estos poderosos, que visualmente como fotografía mo molaba y era muy vistoso y chulo, pero claro, no me gustaba eso de juego defensivo eh, subo toda la experiencia de defensa y entonces un golpe increíble, no sé, como que no me gustaba además, al final los virtual tenis como que no tenían nunca el tema, o sea, era siempre los mismo golpe, ¿no? Cortado, eh, plano y ya está, no existía el liftado y, y poco más, las dejadas eran un poquito complicadas también de hacer bien, bien, bien, pero bueno, eran muy muy divertidos, son juegos muy divertidos realmente y aquí para probar eh, lo que me has dicho tú hace un momento del Gran Slam 2, sí que podría estar bien, así que igual lo pruebo, pero bueno, hasta aquí el capítulo del, de la carrera, tenéis los otros capítulos ya subidos en el canal de YouTube, y bueno, pues espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver, adiós.